Se metieron a robar tres veces en una semana. ¿Qué le llevaron? Como 15 calderos, una neverita, una olla de presión, y como ocho sillas plásticas de las rimas y un perfume. Ahora está, está ese mismo ¿Ah? ¿La misma persona? Sí. ¿Dónde está ese negocio? No es en el ser? negocio, es ¿En, en la, la casa. casa. Ah, sí. ¿A cuánto asciende el valor económico de, de, de, de esos robados? Eh, son muchos y ahorita no eran. ¿Está detenido? El, el, sí. El... ¿Qué te decía la autoridad? Bueno, que... No sé si voy a recuperar lo que perdí, pero por lo menos que te presen, que paguen. ¿Son frecuentes los robos por ahí? Últimamente sí. sí. ¿Es la primera vez que se meten a esa casa? Sí. ¿Cuál es el valor ya llevando a dinero? De bueno. ¿Cada uno de esos calderos que cuesta? De 3 mil, depende, hasta de 5 mil tengo. ¿Sienten temor ustedes? ¿Sienten temor de que sigan haciendo esos robos? Claro que sí, porque yo ten, tengo que hacer... He tenido que hacer una inversión demasiada grande después de eso, y después de eso, como quiera, él se metió a robar de nuevo. Y tengo que, se, que seguir haciendo inversión por su culpa. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Bueno, que... Para los ladrones que vayan a ver, que sean más, más fuertes con los ladrones. Aquí no hay... ¿En qué sector pasó? Aquí no hay leyes. ¿En qué sector pasó? En, detrás de la casa del Queso. ¿Cuándo? Es, el último robo fue el viernes, a la 11 y algo. ¿En otra ocasión no te lo había esa persona? No. ¿Y por qué no lo había hecho? Porque aquí no hay leyes.